Hola, ¿qué tal?, ¿cómo estás?, ¿qué te parece si oramos en esta mañana?, ¿por qué no me acompañas, mi amada?, ¿por qué no me acompañas, mi amado, a mi oración por la mañana?, ¿vamos a tomar un tiempo para orar?, ¿vamos a dejar que Dios bendiga nuestro día, como el mejor día que Él pueda tener para nosotros?, sabiendo que hay tantas adversidades en la vida, nosotros necesitamos tomar un tiempo de oración por las mañanas, como también en las mediodías o cualquier otro momento que se pueda disponer y por qué no también al terminar nuestro día de labores. Este viene a ser un proyecto para hacer de la oración una mejor costumbre para recibir todas y cada una de las bendiciones que Dios tiene para nosotros todos los días. Pero para poder recibir de Dios, ¿qué necesitamos? Creerle a Dios en primer lugar, por su palabra. Tomar una actitud de oración, y de creer que Dios oye nuestros ruegos, nuestras peticiones y que Él nos da la respuesta hagamos entonces un tiempo de oración por las mañanas nosotros vamos a estar haciendo una serie de oraciones por la mañana, por la tarde a terminar el día de labores por la noche para ya ir a descansar así que espera en algunos días más, más oraciones búscanos para que veas más oraciones que vamos a estar poniendo, independientemente de la oración del día de hoy. Así que vamos a, vamos a orar, y tenemos que reconocer que necesitamos más de Jesús. Le pudieras tú decir, Señor Jesús, necesito más de ti. Y así alzar tus brazos al cielo, como lo está haciendo la persona de esta, de esta imagen, de esta foto. Yo quiero que tú te veas en esa condición, que levantes tus brazos y que le digas, Necesito más de ti Señor Jesús Porque sabes que Todo el mundo Necesitamos cada día Más y más y más de Él Y cuando empezamos el día Cómo no levantarnos y decirle Señor necesito más de ti Qué bonito es entonces Mi amado, mi amada Que podamos tomar ese tipo de actitud Para poderle decir al Señor Que necesitamos Más de Él Para que nos ayude a sortear todos los detalles de la vida, y en especial los de este día. Te levantar tu llamada, levantar tu brazo con alegría, con felicidad, y decirle, Señor, aquí estoy, así es, tus brazos, aquí estoy, para recibir de ti en esta mañana, para recibir de ti, para que me llenes, para que me satures, para estar preparada y capacitada para recibir la bendición en este día para que yo pueda sortear todos los problemas que se me puedan presentar en cualquier momento y que en mi rostro siempre esté ahí la sonrisa el gozo, la felicidad porque estoy dependiendo Señor totalmente de usted porque cuánta gente hay y tú los has visto mi amada tú los has visto mi amado como estas personas que están serias cabizbajas, preocupadas que no encuentran la, la paz, el sosiego y sabes qué. Porque les puede hacer falta lo más importante, les puede hacer falta la presencia de Dios en sus vidas. Porque el Señor dice, mi paso doy, mi paso os dejo. Dice, pero yo no la doy como la del mundo. Es que la paz del Señor viene del cielo, viene de arriba, viene de, del Padre, y nos hace ser personas totalmente diferentes. Imagínate tú siempre con una cara sonriente en la oficina, en el trabajo, o en tu actividad diaria, cuando vas. En la calle, cuando vas eh, de compras Cuando andes eh, así, lo que estés haciendo Que Dios pueda darte siempre esa sonrisa Que tú puedas saludar a las personas Costumbre que se ha ido perdiendo poco a poco Y más acá en Estados Unidos Cada quien es tan indiferente Que ya casi no se sabe sonreír Mucho menos decir, Dios te bendiga O Dios te bendice Qué importante es entonces, mi amada, mi amado Que nos enseñemos a veces estamos tan preocupados por lo que nos pudiera suceder sin que todavía suceda estamos pensando que eh, si sale el, el hijo en el carro o sale el esposo o sale la hija o sales tú que a lo mejor no llegas porque tenemos que pensar de esa manera que va a haber un accidente y que vamos a tener un problema que vamos a tener una dificultad en el camino cuando deberíamos ir confiados deberíamos ir creyendo que vamos a salir y que el Señor va a cuidar nuestra entrada como nuestra salida. No tenemos que estar visualizando accidentes como este. Por el contrario, tenemos que ver la felicidad, el amor, siempre acompañándonos. Y cuando estamos en los trabajos, ¿por qué no ser tú la persona que ayude al compañero o a la compañera? Que seas tú la persona que les proporciona el aliento, la confianza, la seguridad, tú puedes, tú, tú, tú lo puedes hacer, y cuántas cosas tú le pudieras decir agradables y bonitas a tu compañero, a tu compañera, diciéndole, si acaso no puedes, si acaso se te dificulta, cuenta conmigo, aquí estoy para ayudarte, aquí estoy yo para brindarte mi ayuda, no importa que no sea tu departamento, no importa que no sea tu trabajo ese, pero que tú puedas estar con esa disposición, de poder ayudar a cualquier persona en cualquier momento y en cualquier circunstancia. E imagínate cuántas horas te pasas en el trabajo, sea oficina, sea en la fábrica, sea donde sea. A veces pasamos más tiempo en los trabajos que en el hogar. Entonces, hagamos más placentero lo que estamos haciendo. Y entre mejor ayudemos, más bendición vamos a recibir de parte del Altísimo Y siempre mírate como un triunfador Y que la gente te vea siempre como un triunfador ¿Por qué? Porque es, menester, es necesario Que tu estado de ánimo siempre ande arriba Que te veas como un triunfador y que seas un triunfador No tienes que verte nunca en, en la derrota En el pesimismo Sino siempre en la victoria ¿Sabes por qué? Porque tienes al Señor de tu lado es cierto que a veces en la vida sentimos que nuestra barca como que se hunde por las tempestades que se nos presentan en la vida es cierto eso, estamos viviendo una vida humana totalmente, tú y yo y, y todos los que habitamos este planeta y es cierto que hay días que la situación parece tan adversa que parece que es una tormenta la que nos está atropellando allí con, con sus vientos y, y sus olas y todo eso y que sentimos que nuestra barca ya se está hundiendo, pero tenemos que tener la confianza de que Jesús está allí, para ayudarnos si es que llegáramos a caer al agua. Así como cuando Pedro le dice, Señor, ayúdame, ¿qué pasó y con Pedro? Por ejemplo, en esta imagen que te estoy presentando, Pedro vio el problema, no estaba viendo la solución, él ya estaba caminando sobre las aguas, ¿y qué sucedió? Se puso a ver la tempestad, se puso a ver el problema, y se hundió. ¿Y tú qué? Pedirle pedir al Señor, Señor, sálvame, ayúdame. Y a veces la solución siempre la tenemos ahí junto con nosotros, a través de Dios, a través del Señor Jesucristo. Pero a veces las situaciones nos hacen caer, nos hacen hundirnos, como cuando Pedro se hundió. Pero recuerda siempre esto, ahí está el Señor extendiendo su mano de poder para ayudarte, mi amiga, mi amigo, mi amada, mi amado, en cualquier situación de tu vida, por adversa que se sienta y que se vea. Dios te ama y Él quiere tener cuidado de ti. Solo búscale, solo búscale. Dile al Señor, Señor, reconozco que fallamos, reconozco que a veces nos hundimos en la desesperación ante la situación que pasamos en el hogar, en la familia, en el trabajo. Con la familia, en fin, pero qué bueno, Señor, que tú estás ahí para ayudarme. Qué bueno, mi Señor, que tú siempre extiendes tu mano de poder para sacarme a flote, para caminar contigo sobre las aguas, no importando las tempestades, porque tú apaciguas, tú calmas toda adversidad, Señor. Y esto me demuestra también, Señor, que también te preocupas en lo físico de nosotros en la salud, que también te preocupa Señor, por bien, nuestro bienestar qué importante es que yo pueda sentir Señor, dile qué importante es Señor, que yo pueda sentir su mano tocándome bendiciéndome bendiciendo a los míos, a mi familia le puedas decir gracias Señor gracias Señor porque yo puedo creer que usted tiene todo el poder para cambiar toda adversidad de enfermedad para hacer no hay nada imposible, lo único que tenemos que hacer es creer, y decirle, y yo recibo Señor, su bendición, si es necesidad de, de salud, decir aquí estoy Señor, yo creo, yo creo, y yo recibo, su bendición en este momento, si es por alguno de tus hijos, o por algún familiar, tu papá, tu mamá, tu tío, tu tía, tu primo, tu compañero de trabajo, qué sé yo, decirle Señor, Ponga tu, su mano de poder también sobre él o sobre ella, porque le necesitamos y le necesita. Y si tú muy en especial necesitas, así como se ve en esta imagen, ese hombre de rodillas ahí con Jesús, y poder sentir verdaderamente mi amada, y poder sentir verdaderamente mi amado, que el Señor pone su mano sobre ti y que con cariño te dice, aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy, yo nunca te he dejado, y es que el problema del Señor no nos deja, nosotros somos los que nos alejamos del Señor, Él siempre está ahí con sus manos amorosas, queriéndonos bendecir, mira qué bonito cuadro la verdad que, así cuando, para los hombres es más difícil andar haciendo esto, por la hombría, por el machismo, por lo que tú quieras y gustes, pero qué importante es, que tú amada, que tú amado, Puedes incluso doblar tu rodilla y venir ante los pies del Señor, decirle, aquí estoy, esta es mi necesidad. Y también esa gratitud, porque también podemos decirle, no tengo más que gratitud, Señor, le quiero dar las gracias por lo que me da, sobre todo en esta mañana. Quiero irme confiada, Señor, de aquí de mi hogar, o aquí en mi oficina, de que usted está conmigo, y que usted está cuidándome en cada instante, en cada momento. Gracias, Señor Jesús, por el cuidado. Ahora imagínate, si tú eres de los que estás ahí en la oficina, y a la hora del lonche, o a la hora que, que haya un, un espacio de descanso, que tú pudieras orar con tus compañeros, con tus compañeras, y que les pudieras decir, ¿sabes qué? Necesitamos buscar de Dios. Vamos a orar, vamos a orar. Vamos buscando el rostro del Señor para que Él nos bendiga, para que te bendiga a ti también a tu familia, a los tuyos, para que sea el Señor quien bendiga nuestras vidas. Podemos tomar dos minutos, tres minutos, cinco minutos posiblemente y hacer una pequeña oración. Mi amada, mi amado, pero yo también te quiero decir que si tienes problemas de salud, matrimoniales, financieros, de alcoholismo, de drogadicción, permítenos orar por ti. Pero tú tienes que permitirnos. ¿Y cómo no, no lo vas a permitir? Cuando tú me escribas. Mira, ahí tienes este correo. Este es uno de los que usamos. Escríbeme. Y con mucho gusto lo haremos. Lo hemos hecho por cientos y cientos y cientos y cientos de personas. Y quiero hacerlo también por ti. ¿Por qué? Porque Marcos 9, 23 nos dice, Jesús les dijo, Si puedes creer al que cree, todo le es posible. Te atreves a creer. Para poderme mandar ese correo y decirme Hermano Cavazos, mi situación es esta Tal vez no sea lo que está ahí escrito Pero esta es mi situación Y pido de su ayuda Pido de la oración Que interceda ante el Altísimo Para que Dios bendiga Nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia En fin, de acuerdo a tu necesidad ¿Qué te ofrecemos? Mira, tu oración va a ser personal Si tú me escribes ahorita un correo Al recibirlo Tan pronto yo lo reciba, yo me voy a poner en oración por tu necesidad. Pero tienes que escribir, si no, ¿cómo lo voy a hacer para poder orar en específico por tu necesidad? Y lo vamos a hacer con toda privacidad. No vamos a estar diciéndolo aquí, que tú me llamaste y que yo oré por ti, o cosas por... No, no, no, no, lo vamos a hacer solamente tú y yo, vamos a saber que tú me pediste esta oración. Pero la respuesta tú la vas a tener. La solución tú la vas a tener. La bendición tú la vas a tener. ¿Qué necesitas? Creer. Creer. Porque dice la vida que para el que cree todo es posible. Entonces, escríbenos. Solo coméntanos tu necesidad. Y lo haremos con todo gusto y placer. Y lo haces de una manera totalmente privada. Solo para ti y por ti. Nada más por ti y para ti. Y deja que Dios bendiga tu vida. Pero créele a Dios. Yo no voy a hacer nada más que orar, interceder. ¿Quién lo va a hacer todo? Va a ser el Señor. Él es el Poderoso. Y para Él no hay nada imposible. Y no importa dónde tú te encuentres. puede estar bien cerquita o muy lejos de nosotros. Lo más importante es que el Señor está junto a ti. Está a tu lado. Y Él sí te quiere bendecir. Nomás coméntanos y dinos tu necesidad. Escríbenos. Escríbenos. Mándeme un... Un correo, dime hermano Cavazo, señor Cavazo, como me quieras decir, eso es lo de menos. Esta es mi necesidad y quiero que me ayude a orar. Y con gusto, con mucho gusto y con mucho placer lo vamos a estar haciendo. Tenemos años haciéndolo y queremos continuar haciéndolo. Entonces si tú no lo permites, también lo vamos a hacer por ti. Va a depender solamente de que tú entres a tu correo y me mandes uno a mí y me digas... ¿Cuál es tu necesidad que tienes delante de Dios en este momento? Y puedes hacerlo cuantas veces quieras. No es problema ¿no? las veces que lo hagas. Nada más créale a Dios. Créale a Dios. Y esta es una cuestión personal. Entre Dios, tú y yo, nada más. Te vamos a respetar esa situación. Si alguien más lo va a saber, va a ser mi esposa para que me apoye en la oración. Pero fuera de mi esposa y yo, tú y yo y Dios solamente es por ti y para ti, entonces te digo, recibe la bendición del Altísimo, y gracias por acompañarme en esta mañana, en la oración, gracias por estar conmigo en ese momento, gracias por permitirme acompañarte en ese espacio, en ese tiempo, a través de este medio, y recibe la bendición, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y del Espíritu Santo, quédate con la bendición del Señor, y recibe un fuerte abrazo de parte nuestra. En el amor del Señor. Bendiciones.